Una vez más el equipo Straton presenta un nuevo avance de obra del proyecto Emblema, el Proyecto BI. Nos encontramos a tres meses de iniciar la ejecución a un aproximado del 50% del avance estructural. Imágenes ahora presentamos lo que fue una gran jornada, el vaciado de columnas Realizamos este tipo de contenidos para generar confianza y enviarle un enorme saludo a todos nuestros inversionistas y propietarios Estrato, seguridad, calidad y confianza.